Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la parte alta de nuestra presidencia municipal, en la torre donde está ubicado nuestro reloj. Es un reloj que eh, se tiene antecedentes, que fue colocado aproximadamente en la década de los 40 del siglo pasado. Es decir, que va pronto, en 17 años, más o menos, a cumplir 100 años de funcionamiento. Eh, cuando llegamos, eh, pues eh, no se encontraba en funcionamiento y requería, además de, de mandar a hacer ciertas piezas, eh, pues colocar todas las carátulas al exterior, del, al exterior del reloj para que tenga funcionamiento. El día de hoy, y aquí quiero hacer un paréntesis de agradecimiento para Lorena Pérez. Lorena Pérez preside el voluntariado de este municipio y ella pues ha estado al tanto eh, de que las piezas lleguen, eh, eh, de que se vayan eh, acomodando, de que se pusieran las carátulas, de pintar, de limpiar, de que tengamos eh, un emblema digno de nuestra presidencia municipal y de nuestro municipio en sí. Eh, lleva funcionando tres horas esta maquinaria. Como toda la relojería, pues son maquinarias perfectas en donde los engranajes generan eh, un movimiento que nos da cuenta de lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y que nos permite, eh, como misquiahualenses, sentirnos verdaderamente eh, pues, eh, agradecidos por tener esta herencia. De nuestros eh, antepasados, de nuestros ancestros que en su momento tuvieron esa idea. Pues le informaremos, decirles que además vamos a poner una placa con todas las personas que de manera eh, generosa, desinteresada, eh, estuvieron apoyando además eh, junto con Lorena de, de, en esta reconstrucción. Aquí ya se tuvo una reconstrucción en el año de 1971, no tenemos datos de ninguna otra que se haya realizado. Entonces, pues ya estamos hablando de 52 años en donde en donde este reloj no había sido este, pues adaptado, habilitado. Entonces, pues afortunadamente ya vamos a tener muy pronto este, este reloj funcionando así. Muchas gracias.